¡Bienvenidos a Aprendiendo Español Mexicano! En esta ocasión vamos a ver diferencias entre los verbos SER y ESTAR. ¿Conoces los usos de los verbos SER y ESTAR? El verbo ser se utiliza para hablar de propiedades o cualidades permanentes o duraderas. Usamos el verbo ser para hablar de descripciones, ocupaciones, características, tiempo, origen, relaciones interpersonales. Características que no cambian Materiales y posesión Nacionalidad y lugar de origen Identificar y definir Algunos ejemplos son Somos morenos La mesa es de madera Soy mexicana Soy su madre cualidades propias de cosas o lugares. Un ejemplo es, las cebras son rayadas. Ahora veamos la conjugación del verbo ser. Yo soy, tú eres, él, ella, eso es, nosotros somos, ustedes son, ellos son. Utilizamos el verbo estar para hablar de estados y ubicaciones temporales. Usamos el verbo estar para hablar de posición o postura, condición físico-mental, acciones, ubicación, emociones o sentimientos. Estados físicos, estado civil, estado de ánimo. Ejemplos. Mario está gordo y Juan está delgado. Luisa está casada. Ella está triste. Las conjugaciones son yo estoy, tú estás... Él, ella, eso está, nosotros estamos, ustedes están, ellos están. Veamos más ejemplos. José es ingeniero. Son las 3 p.m. Hoy es domingo. Estamos a primero de enero. Es de día, es de noche. Estamos en invierno. El perro está en su casa. La conferencia es en el auditorio. Como siempre, es un placer tenerte aquí. Nos vemos en la próxima lección.